¡Dichosos sean aquellos que vivan este momento! La final más espectacular de toda la historia, un River Boca. El primer superclásico en la consagración de una Copa Libertadores de América y el último ida y vuelta de la competencia. Atrevido el destino, que quiso que se defina en el Monumental. Ni más ni menos. Como siempre lo fue, las ansias y la tensión nos devoran un tiempo antes un público tan pasional como el nuestro que supo estar en las buenas y en las malas solo puede confiar en las palabras de un hombre La gente eh, que crea porque la verdad que, que tiene con qué creer Líder por naturaleza, creador de un estilo de juego único aquel que le devolvió personalidad y convicción a un equipo que resurgió de sus peores caídas Estratega de oficio que lo comparan con un tal Napoleón pero con dotes diferentes porque a Gallardo no lo domina la hipocresía y su grandeza se destaca por humildad y dedicación porque a él no le da miedo ningún Waterloo solo busca coronar su obra maestra con la hazaña perfecta Además de sus títulos como jugador, en los últimos cuatro años al frente del equipo Derrotó a su clásico rival en las tres definiciones mano a mano que lo enfrentó Es máximo ganador de competiciones internacionales en la historia del club Con una Libertadores, una Sudamericana, dos Recopas Sudamericanas, una Sur Bank Tiene dos Copas Argentinas y está en la semifinal de la actual competencia Una Supercopa Argentina, máximo invicto de la historia del club con 32 partidos Es el cuarto mejor director técnico del mundo Y llevó al club a ser el quinto a nivel internacional en el día de la fecha Hoy frente a su más grande batalla y fuera del banco, vuelve a citar a sus mejores soldados dejando un claro un mensaje. Somos familia dentro de la cancha. Un león que ruge para marcar territorio, que domina por sabio y deja la vida defendiendo a los suyos. De la mitología griega y la gresca popular, Kratos, la personificación de la fuerza. Un loco de remate que se agiganta en los momentos difíciles, un tocado por la varita, un killer nato y el claro ejemplo de sacrificio. Un fanático que regresó del viejo continente para sumar lo que sabe, un oso casecha y un valiente gladiador. Un animal que salva todo, pequeños gigantes, comandantes, picantes y velocistas. Los tenemos a todos. Visitando un viejo cántico de barrio, porque los jugadores me van a demostrar que salen a ganar, que quieren salir campeón.